Para el Señor que sea, alábele, alábele al Señor. Aleluya, bendito en nombre de Dios vivo, el que ha creado los cielos y la tierra.